Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estoy con Fran, que lleva la página y el canal de YouTube de Abandones de Spain. A lo mejor lo conocéis por esta sintonía o esta melodía. <risa> Justo. <risa> Así que bueno, ya que aprovechando que bueno, él vive en Valencia, ahora está, se ha venido a Madrid por distintos motivos... ...pues hemos aprovechado para hacer alguna salida y hemos venido pues lo que es un club hípico. Así que vamos a explorarlo a ver qué nos encuentra... Y bueno, ya también ha aviso que ya de paso que él ha venido a Madrid, pues ahora a mí dentro de poco me tocará ir a Valencia para tener, hacer alguna exploración por allí, ¿no? Sí, sí. Sí, espero que Lío. tengas sitios chulos por ahí. Ya te digo, van a estar muy bien los sitios de Valencia que vamos a visitar. Así que nada, pues como ya sabéis, os dejaré la descripción de todas sus redes sociales por abajo y nada, vamos a ver qué tal será este sitio. Este es un plano, un plan... Super genial de al fondo las gradas con todo el campo, todo lleno ya de vegetación, ¿eh? ¿Qué coño sería esto? ¿Una piscina que la han tapado? Hombre, bueno, la verdad es que hay bastantes cosas tiradas y sí que tiene pinta de piscina. Me he encontrado con Jano y Aisa que bueno si no lo sabéis Jano es el que me ha dicho de venir aquí al sitio que me lo dijo justamente ayer así que a él le tengo que agradecer el que hoy esté aquí ya os dejaré la descripción de sus redes sociales por abajo no es tampoco muy habitual que me encuentre con gente en estos sitios pero bueno ya sabéis que si alguna vez me veis y tal joder, no dudéis en saludarme que no pasa nada así que vamos a continuar con el abandono fijaros lo que es las cristaleras que son bastante curiosas bastante bonitas y todavía no las han destrozado gracias a Dios con caballos por ahí. La verdad es que es algo que no se suele encontrar mucho en este sitio. Buah, este sitio es bastante grande, o sea yo pensaba que estaba lo que es esta zona de habitaciones, pero es que también está está por aquí. Me ha impresionado. Y mirad estas esculturas, son bastante bonitas la verdad, con... O sea, eran de fuentes. Mira, ahí tenéis fuentes para apoyarlas. Es curioso. Y mira, fichas. Fichas. Como mola. Para apostar. Pues hay bastantes fichas. Oh. Una máquina de correr. Pues entonces... Sí que tenían... Sí que tenían el gimnasio Qué guapo Contra la firma de la novia de Portilla ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Cuándo se es deja? Se pone en tío ¡Portilla! ¡Portilla! <risa> <risa> <risa> <risa> sí, de verdad, Mira, Mirad ahí, Portilla que ya sabemos, Portillo, que tienes ahí un amante en secreto que ha venido justamente a este sitio. <risa> portillo y Portilla, mmm. pues Bueno, a pesar de que estaba el sitio como así, ya se nota que ha pasado bastante gente. Se resulta curioso. O sea, es curioso ver cómo era un club hípico. Yo nunca había estado en uno, ya os lo digo. hola Es el peluche ese que, que está ahí. Está como intentando entrar dentro no sé si echarle una mano. Ay. No. Creo que se intentaba colar. Oh, ¿Lo habéis visto? Se ha movido. Juro que no. A ver. No sé. Se ha movido. ¿eh? Cabrones, se están riendo de mí porque les he enseñado el ah, vídeo. Y que dicen se asustan, se asustan y se están riendo de nuevo. No, menos, que no, cabrón. casi no son solos, que no solo, a <risa> llegar. <que no son risa> ya, ya, eh. Ay, menos la <risa> gente. O sea, Hostia, hasta tiene más años que yo. Mira lo que se han traído aquí, que es un expositor de la Nintendo DS. La pena es que todavía no, o sea, no hay Nintendo DS. Pues si buscamos, aparece. Incluso, mira, aquí hay carteles de tiro con arco, padel tenis, piscina, gimnasio, joder. Es pues piscina, no, aún lo piscina. O sea, sí, sí, o sea que piscina tiene que haber. Genial era bastante grande ¿eh? pues esto parece ser como que era el almacén donde... Oh, se me ha ido la GoPro el almacén donde tenían todo porque, bueno, a ver todo que han ido acumulando aquí a cosas la verdad es que huele como a, a viejuno de establo, ¿sabes? pero bueno, los sofás, mira por aquí un caballete por ahí, Qué curioso Lo que hay que hacer es por un abandono. Ya ves, eh. O sea, me corto la mano y ni así me quedo en reposo en casa. Vale, a ver. ¿Cabes? No haber metido como yo, estás tonay. Apóyate. ¿El problema es la mano, que no me puedo... No puedo hacer fuerza en ella. Y esta es la forma de... De cómo entrar patéticamente a un sitio con una mano pocha. Está, mano a mano, bien. Yo puedo. Hay un andamio, Te por ahí, eh. Ya está, ya está, ya está. Puedo, puedo, ¿Puedes? ¡Ah! Urbex. Ya está, ya está. Todo bien, perfecto. De menos. Eh, pues aquí seguramente dormían los caballos de noche. Dormían y luego por el día, pues por ahí iban, a la otra zona. Pero la cosa es que tampoco hay mucho para muchos caballos, así que supongo que algunos los traerían de fuera, no sé. Y nada, vamos a ver ahora si podemos entrar aquí dentro para echar un ojillo. Tiene bastante buena pinta esto de aquí. Vale. Voy a tener cuidado porque con la mano lisiada como que no tengo mucha estabilidad y encima esto no parece muy estable Esto es una de las protecciones de taekwondo oficiales de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 ¿eh? Está aquí Aquí están las vitrinas Por dentro, así que viendo esto no me extraña que tuvieran en el Bar, cosas de coleccionismo por las vitrinas. Ah, mira, aquí tenemos unas fotos de, de en uso. Esto sería de la parte del gimnasio. Sí, o sea, el, tenían bastantes elípticas. ¿Cómo se llama? Spinning, eso, justo. Esto es como una. para sacar sangre, ¿eh? Está por aquí tirado. Pero esto es muy raro que esté en un... En un ah, no, no es para sacar sangre. Sistema para administración de, SA, de soluciones por gravedad. Claro. Es curioso, ¿eh? Fueron unificar artes marciales, territorio de la madre mía. ¿Sí? Y esto es de... Del 90. Federación Española de los Artes Marciales del 90. Nació en el 90, tenía 10 años. ¿10 años? ¿Quién fuese ¿Nació en el 90? Y era verde-azul. Era verde-azul. Fíjate los respiradores que hay por aquí Vaya, ya ves, eh Revivator, pone Pero esto, para tenerlo todo en un gimnasio, es demasiado tocho, eh Oye, ¿por voy a esta tabla ¿Pongue? Tío, ¿qué coño es esto? Hostia ¿Qué coño es esto? Color, código, stick... ¿Agujas de acupuntura? ¿Tú crees? No sé ¿No? Rafa, ¿agujas de acupuntura o qué opinas? un me metro, pero algo de medir. Por esto de aquí, según la temperatura, no sé, yo lo digo porque pone el código de color. A lo mejor para comprobar el pH, si es ácido, neutro algo de eso, de algo. Puede eh. ser. No sé. La gusta. Es curioso, ¿eh? No... Bueno, chicos, abandono completado, como siempre. Así que simplemente deciros que os suscribáis al canal los que no estén, que apoya bastante que compartáis este vídeo, que le den me gusta que dejéis en comentarios todas las dudas que tengáis o todo lo que me queréis comentar que me sigáis en las redes sociales, que las dejaré por abajo y también en este abandono lo podéis ver desde el punto de vista de Fran de, que lleva el canal de Abandono de Spain que como también ha estado grabando así tenéis una versión de lo que él ha estado grabando en comparación conmigo así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!